Y bienvenidos amigos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel Yo soy el vengador tóxico y vamos a entrar en materia Ya está el cartel encendido Vamos a entrar con el tema de Activision rápidamente Para que todo el mundo comprenda lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido hasta ahora Sony no puede vivir sin Call of Duty, él lo sabe, Sony es incapaz también de hacer su propio Call of Duty, por lo tanto, se ve en una situación de inferioridad, manifiesta en un eh, claro estado de decadencia, donde ni sus exclusivos, es más, ni siquiera su tan aclamado God of War Ragnarok, que sin duda será un gran juego, es en el fondo tan vendido como un Call of Duty. O por lo menos da la impresión de que les importa más un Call of Duty que sus propios juegos. Digo los propios juegos exclusivos. Ya que no piensan comprar Activision Blizzard. Eso es también muy importante de recordarlo una y otra vez. Ya que Activision Blizzard si no lo compra nadie se va al guano. Igualmente no habrá Call of Duty, pero ni para Microsoft ni para Sony. Así que aquí al perro de San Roque le diría yo, oye, lárgate o te cortamos el rabo y no precisamente con el que meneas la cola. Eso es lo que le diría. Y entonces acuden a, a una especie de diógenes judicial, ya lo he dicho, una diógenes judicial que les lleva a ir a todos lados poniendo demandas a Microsoft para ralentizar eh, para debilitar a Activision Blizzard y así conseguir que en el caso probable más que probable de que compre Microsoft a Activision Blizzard compre a una Activision Blizzard mmm, debilitada y con muchos juicios pendientes porque al fin y al cabo todo esto de eh, alargar eh, esta cosa de si lo compro o no lo compro, si puedo comprarlo o tengo que dejarlo ahí, pues eh, al final solamente alarga eh, lo que viene siendo los problemas judiciales que ya arrastra de por sí. Recordemos que tiene problemas con el fisco ni más ni menos, que California el estado propio, o sea es que hay que comprender que el propio estado de California ha investigado Activision Blizzard durante dos años, esto es algo que lo vayan recordando aquellos que no quieren que se compre por Xbox pero por lo visto tampoco quieren comprarlo ellos por algo será por algo será ...aparte de que no se pueden... ...gastar mil millones... ...porque no los tienen... ...sabéis... ...Sony cada vez me recuerda más a... a esa... ...a esa típica familia... ...que antes... Eh, ...fue en un momento... ...dado... ...fue mmm, rica y ostentosa... ...y se fue... ...todo al garete... ...pero sin embargo de cara a la, a la galería... ¿no? ...de cara a la gente... Da la impresión o da la cara de que aún viven en ese en esa, en esa, ese palacio que se montaron. Y no es verdad. Han comprado a mucha prensa. Ha comprado prácticamente a toda la prensa. Toda la prensa habla siempre de lo que quiere que hable Sony. Eh, Para probar un botón. Los primeros en sacar los trapos sucios de Activision Blizzard. Un Damas Control un poco patidifuso. Porque no, no se sabe muy bien por dónde iban. Ni por dónde van. Ni a dónde van. Pero pobrecitos se tienen que ganar el pan. hombre. Evidentemente estos portales se tienen que ganar también. Eh, también estos perros necesitan su pienso. Está con sus purgas y sus ascos vamos a, a darle un poquito de piezo para darle un poquito de dignidad poquito y es lo que hace sony sony no da maletines sony da limosnas a, a esta gente para que veáis hasta lo hasta lo hasta lo bajo que cae el supuesto periodismo ¿no? bueno pues eh, una cosa que sí que nos no dirán una cosa que sí que nos dirán y, que, y otra noticia que vamos a tocar muy importante que viene al hilo perfectamente con lo que vamos a tocar la CMA ya sabéis que está prácticamente comprada por Sony por no decir que es de Sony eh, pero lleva muchos palos mmm, judiciales me explico lleva muchas veces que, le, que, que no le han dado la razón desde el 2020 y este año varias veces y yo creo que esta va a ser otra para que nos entendamos si Microsoft apela gana porque todo el mundo conoce a la CMA y sabe que no hace las cosas bien de hecho vamos a hacer un repaso por esos otros casos aquí tenemos uno del 11 de agosto del 2022 Simples, comparated maker, eh, supera la multa de 18 millones de CMA eh, 18 millones de libras, eh, libras esterlinas, que estamos hablando de Inglaterra. El campeón de la marca Compared Maker, Alexander Orlov sin duda abrirá silenciosamente el Beluga Nobel eh, después de que la eh, compañía pues ha tenido un problema con la, con la CMA y aquí abajo bien puesto dice en particular el tribunal sostuvo que la definición de mercado adoptada por la cma en la decisión era defectuosa y que la cma no había demostrado que las cláusulas de nación más favorecida tuvieran los efectos anticompetitivos alegados en la decisión otra que no le dio no le dio la razón. 10 de marzo de 2020. CMA pierde en el Tribunal de Apelación en el caso histórico sobre precios injustos. Además de aclarar la ley sobre precios eh, desleales, esta sentencia tiene implicaciones importantes para el deber de investigación de las autoridades de competencia y la carga probatoria propuesta a los demandados. Y ahora vamos con esta que me encanta que es la de el regulador del reino unido pierde merecidamente caso contra meta ya sabéis facebook un tribunal británico tomó la decisión correcta al renovar una decisión contra la empresa matriz de facebook meta eh, dice aquí dictaminó que la adquisición disminuiría sustancialmente la competencia de, en el Reino Unido. ¿Cómo? ¿What? ¿What? ¿Qué competencia? En el Reino Unido, ¿qué competencia hay del metaverso? ¿Qué, qué competencia hay? ¿Un proyecto en una universidad, a lo mejor en Oxford o como se llame? ¿Qué hay? Venga, ya, ya entiendo por qué no le dieron la razón. Pero bueno, aquí dice eh, cosas, lo, lo dice más tajantemente. Dice, el caso de la CMA tenía dos, dos, dos defectos principales. Uno, procesal, os decía. Es decir, bueno, aquí la CMA vuelve otra vez a perder y me viene ni que para poder hacer una elipsis una eh, como dije antes a la gran noticia o para mí interesante desde luego noticia de tecnología y videojuegos muy importante y que tiene que ver también con el meta pero vamos a, a, a ir a, a esta historia eh, nuevamente no le dan la razón a, al regulador de competencia británico a la cma como, como viene siendo habitual bueno pues el tribunal británico que por eh, bueno aquí vamos a hacer un pequeño inciso dice vale dice además la cma tenía dos defectos principales uno procesal y otro sobre el fondo del caso traducción me has presentado una demanda mal redactada y que por lo que estamos viendo no tiene muy buenas intenciones hay un tufillo digamos de, de que no se está haciendo con el fin último el, un fin noble un fin ya sabemos eh, pero lo más importante digamos lo que más me ha llamado la atención es este último párrafo porque dice no importa cuán grandes o impopulares impopulares, utiliza la palabra impopulares sean las empresas estadounidenses todavía tienen derecho a la justicia procesal no sabía que Inglaterra y Estados Unidos tuvieran tanto mamoneo bueno, sí en verdad todos los gobiernos entre ellos lo tienen, pero pero a ver, hasta ese punto, ¿no? No sé, me parece un poco exagerado, ¿no? Pero así es como se lo están tomando. Eh, no es cosa mía, es así como se lo está importando. Por eso me parece importante lo que dice, ¿no? No importa cuán grandes o impopulares sean las empresas estadounidenses, todavía tienen derecho a la justicia procesal. Esto es particularmente pertinente cuando como es el caso aquí, las decisiones son tomadas por agencias burocráticas sin la posibilidad de apelar sobre el fondo del caso. La ley del Reino, del Reino Unido no permite que el CAT diga que el CMA llega a la decisión equivocada y, en cambio, permite apelaciones solo sobre con, eh, cuestiones de derecho, es decir, aplicó la CMA la ley eh, de manera en que en la que está permitido lo hizo bien o el procedimiento es decir, si yo le aseme a sus propias reglas para el debido proceso a las dos respuestas ya le digo yo que no, no lo hizo y entonces sigamos ahí con el, con el metaverso. Vamos a, a retener el metaverso que es muy importante. Porque aquí viene... Eh, el, y lo estamos viendo ya en imágenes. Toma los quests. Eh, coge tus quests VR de meta y ponte a jugar. O ponte a utilizar windows porque a partir de ahora señores y señoras eh, desde hace ya pues mmm, cuatro días ya eh, que microsoft se ha asociado con meta para llevar teams office windows y xbox x cloud gaming a la realidad virtual eh, la mayor asociación entre ellos desde los días del windows phone ahora ya como 10 11 años eh, microsoft y meta parecían estar en un curso de hecho parecía que se iban a chocar no iban a hacer lo mismo pero por su lado y al final lo que han decidido es unirse la unión hace la fuerza Así que eso comienza con Microsoft trayendo sus servicios más grandes Teams, Office, Windows e incluso Xbox Cloud Gaming a, los, a las gafas virtuales Quest VR de Meta. Es una asociación sorpresa, es verdad, nadie la esperaba y dice estamos trayendo una experiencia de reunión inmersiva de Microsoft Team a Meta, Quest ...para brindar a las personas nuevas formas de conectarse entre sí... ...dijo el CEO de Microsoft, Satya Nadera, ...durante el meta Connect Hoy... ...puedes conectarte, compartir, colaborar como si estuvieras junto... ...a otra persona que está en el otro lado, ¿no? Evidentemente... ...la experiencia de Teams, nuevos, los nuevos auriculares de Quest Pro y Quest 2... ...incluso incluirá la adaptación del sistema de avatar de meta para Teams y Teams que reciban soporte dentro de las propias salas de trabajo. Horizon de meta. Las personas podrán unirse a una reunión de Teams, equipos, ¿no? Teams es equipos, ¿vale? Directamente desde las sala de trabajo. Esto es ya, esto es la repanocha. O sea, tú vas, tú vas a, a, a poder estar eh, en la oficina, y jugando al Candy Crush. Y, y con el Office, con tus gafas virtuales. Señores. Anos Ardientes. Primer capítulo. Anos Ardientes. Riance porque el recién Evil este que están haciendo, los que están haciendo de, de realidad virtual, quizás con el tiempo acaben en el Game Pass con ustedes el Vengador Tóxico hasta el próximo Tóxico programa, nos vemos